Buenas tardes, buenas tardes a todos. A agradecer a la Confederación Intersindical Galega la invitación al octavo Congreso. Eh, un saludo a todas las delegaciones eh, internacionales. Una felicitación a toda la nueva ejecutiva y secretariado y a la elección eh, de Pablo Carril como secretario general de la CIC eh, para nosotros. Es un placer poder estar aquí con todos vosotros, disfrutando y aprendiendo de la experiencia que es la Confederación Intersindical Galega, la experiencia del sindicalismo nacionalista y de clase que representa. Por eso os queremos mandar, en nombre de toda la afiliación de la Intersindical de Cataluña, un caluroso abrazo y un saludo también... ...de los miles de luchadores y luchadoras eh, de este pueblo... ...que han estado luchando estos últimos años por la independencia... ...y la justicia social y que muchos de ellos, 3.500 de ellos... ...han sido, son y están reprimidos y encausados... ...por los tribunales del Estado español y por eso mismo... ...demandamos la amnistía de todas las personas causadas por la lucha democrática y pacífica... ...por la independencia de nuestro país. Con la CIC nos une, con la Confederación Intersindical Galega nos une y compartimos dos elementos fundamentales. El proyecto de construcción nacional y social y el modelo de país. Un modelo de país que queremos, eh, que queremos que sea para poder vivir con dignidad, un modelo de país para nuestros hijos y nuestras hijas, un modelo de país para nuestra gente mayor, un modelo de país que sea sostenible y feminista y un modelo de país donde podamos vivir con normalidad, con nuestra lengua, sin la imposición del español. porque el, los derechos lingüísticos también son derechos sociales y son derechos colectivos de nuestro pueblo. Y dos, nos une el modelo sindical de transformación como herramienta de poder popular eh, y conquista de derechos que es el modelo, de, el modelo sindical que representa la CIGA y con lo que nos une a nosotros eh, en, en Cataluña. Porque consideramos que sí se pueden eh, ganar derechos eh, con la movilización y la lucha en los centros laborales y en las calles y no seguir perdiéndolos. Eh, y porque cuando decimos que sí se pueden ganar eh, los derechos en los centros laborales, lo decimos eh, porque hay una gente que iba diciendo que iban a saltar los cielos y parece que les van asaltando las dudas por el camino. Y por eso decimos que... Es el sí se puede de la clase trabajadora catalana, es el sí se puede de la fuerza de la clase trabajadora gallega y es el sí se puede de la solidaridad de la clase trabajadora mundial. Por eso os queremos desear lo mejor como sindicato, lo mejor como pueblo y lo mejor como clase. Y como decimos en nuestro país... Después de la experiencia que hemos tenido, el embate que hemos tenido para ganar libertad, para ganar derechos colectivos, para ganar la independencia, como decimos, lo volveremos a hacer y venceremos. ¡Viva Galicia Ceibe, Visca, Cataluña, Libra!